Uh... Yeah. Esto está bien, está bien ¿eh? para, para poner un poco el barrio en marcha, porque esto si no. Esa, esa es una forma de integrarnos eh, con las demás culturas en este momento, aunque sea la palabra socolvas que la gente dice es que es de Colombia, la no Asociación Colombiana en el País Vasco, pero estamos abiertas para todas las culturas. Estas cosas siempre están bien para el barrio, para nosotras que tenemos críos, para alternativas de ocio al final y luego los críos desde el principio también se acostumbran a estar con pues, gente de todos los colores y eso es bonito también. ...están también otros grupos del barrio, que es también bueno eso que se implica la gente... ...que no sea una cosa exclusiva de una asociación... ...ha estado el coro, hasta también, esto por ahí, gente de la asociación de vecinos... ...y no, es una cosa muy, muy positiva. Me ha parecido muy bueno tener un Orfeón como tienen aquí... ...que pocos sitios lo tienen...